Hola, ¿cómo están? Primero que nada, darle las gracias a WorkCamp de Costa Rica por tenerme dentro de esta charla donde vamos a hablar sobre cómo legalizar tu negocio. Bueno, y es que para legalizar tu negocio en Costa Rica se necesitan una serie de pasos, que aquí es donde vamos a dar una guía de cómo vamos a poder ir haciendo cada uno de todos estos. En esta diapositiva vamos a, voy a solicitarles que escaneen este QR para que puedan acceder a un resumen es un poco más detallado, inclusive, de lo que yo voy a estar exponiendo en este momento. En este libro van a poder ver los links donde pueden accesar en diferentes páginas a nivel de Costa Rica para que puedan posteriormente seguir todas las instrucciones que yo les voy a estar dando. Y vamos a empezar en materia. ¿Cómo inscribirnos como persona física o jurídica ante el Ministerio de Hacienda? Uno de los primeros pasos que vamos a tener que hacer es inscribirnos ante el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es tributación, más conocido popularmente como tributación. Y acá lo que vamos a necesitar es que tengas tu cédula de identificación a mano, ingresar al link que les estoy indicando y posteriormente completar el, los pasos que ya vamos a ver. Y cuando ustedes ingresen al link van a ver que tienen una opción donde dice registrarme entonces ustedes van a poder eh, empezar a registrarse como contribuyente es la, el primer paso el primer paso va a ser ingresar a la página y registrarnos dentro de la página dentro de los pasos vamos a empezar a poner nuestro número de cédula ya sea el tipo de documento de identificación que nos van a pedir va a ser siempre va a ser como persona física o como persona DIMEX, si tienes, si no estás reconocido eh, acá en Costa Rica, no vas a poder inscribirte en el Ministerio de Hacienda. Okay, una de las cosas que vamos a necesitar es siempre va a ser la persona física la que va a hacer este registro. Entonces, en este caso, vas a tener que poner tú todo completar los datos que te van a pedir. Cuando tú completes los datos que te van a pedir, que son muy fáciles, por pues eso es que tienes que tener la cédula a mano y algunos estos pasos ya los vamos a ver dentro los vas a ver dentro de la web, es muy fácil, te van a pedir el número de identificación, la fecha de vencimiento, tu fecha de nacimiento y posteriormente te van a enviar esta tarjeta virtual que estás viendo acá. Esas son parte de la información que vamos a estar necesitando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tienes una personería jurídica o una sociedad, vas a necesitar tener el representante legal, tener acceso a la plataforma, porque las personas jurídicas no ingresan en sí como un ente, un ente externo, sino que... La persona que se encarga de presentar las declaraciones va a ser el representante legal o, en ese caso, es la persona que se autoriza. Pero en este primer paso vamos a tener que hacerlo así. ¿Okay? Cuando ustedes ingresan, van a, ver estos, van a ver estos menús. Entonces, ya ustedes ingresaron, ya les descargaron la, la tarjeta dinámica que la vimos en la primera anterior y vamos a ingresar en la página del Ministerio de Hacienda. Vamos a poner nuestra cédula, la contraseña que eh, pusimos en algún momento y vamos a poner nuestra tarjeta dinámica. Posteriormente vamos a poner eh, todos los numeritos que dice, decía la tarjeta dinámica. ¿okay? Bueno, dentro de todo esto venía la contraseña, ¿verdad? la cédula y la contraseña. ¿Okay? Cuando ingresamos a la página vamos a encontrar un menú. En ese menú vamos a escoger lo que está en la tercera en la firmina de abajo. Y en ese menú vamos a escoger donde dice eh, declaración para registrarse para el registro tributario. Vas a pinchar ahí y vamos a continuar a llenar cada uno de los pasos. Ahora sí, vamos a proceder a completar el formulario. El formulario trae información básica y tiene que ser actualizada de tu negocio, de tu empresa, a nivel personal o a nivel jurídico. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pedir? Nos va a pedir una ubicación a nivel de título de la empresa. Entonces, ella va a pedir información de la empresa y va a pedir información de la persona física, también del representante legal. Entonces, una la, cuando ustedes les pregunten, entonces eh, solicita una, en una columna va a solicitar el número de NICE. Entonces, el número de NICE es el número que a ustedes les llega en el recibo de farsiluz Si lo tienen lo colocan porque esa es una manera también de ellos para poderse ubicar físicamente a nivel de dirección entonces es como un complemento que tienen para poder ubicarte es importante que los correos electrónicos estén actualizados y los números de teléfono tributación siempre se va a comunicar con ustedes por medio de un correo electrónico y el correo electrónico cae en la plataforma de atv que es donde ingresamos anteriormente y esa plataforma les va a dar un aviso al número de teléfono o al correo donde ustedes están, eh, están registrando toda la información, ya sea física o sea jurídica. Okay, entonces, vamos a escoger una actividad. Esta actividad, por, por lo entonces, empiezas a poner palabras claves, servicios profesionales. Eh, hay algunas categorías un poco genéricas. Entonces, empiezas a buscar la información, buscas una que esté un poco más alineada con tu negocio. Y posteriormente le das guardar y el documento, el documento que llenaste va a desplegar tres archivos. Esos tres archivos es importante que los descargues y los guardes porque uno de ellos hay que imprimirlo y colocarlo en tu negocio en el caso de que haga falta. O inclusive presentarlo ante una entidad bancaria para que se puedan posteriormente habilitar cuentas bancarias. ¿Ok? Dentro de las obligaciones, una vez de que yo me registro en tributación como contribuyente, que fue el paso anterior, son dos pasos diferentes. Entonces, vamos a tener claro, uno, primero es en registrarme en la plataforma. El que yo esté registrado en la plataforma no implica el que yo esté en este momento tributando, pero cuando yo completo el formulario donde ya me registro como contribuyente, ahí sí voy a tener que empezar a regir con todas las obligaciones que en este momento les voy a comentar. ¿Cuáles son las obligaciones de todo contribuyente? Presentar de sus declaraciones de manera mensual. Estas declaraciones se presentan 15 días después de que se ha concluido el mes. En este caso, ante el Ministerio de Hacienda vamos a presentar, en el caso de que sean... Eh, cualquier tipo de servicio eh, que no sea alquileres, vamos a presentar el impuesto al valor agregado. Cuando la persona tiene alquileres, presenta también un formulario que se llama de 125, que ese es una declaración de renta que ahora está se presentan juntas de manera mensual y cuando tienes eh, locales de alquiler, casas de alquiler, presentas esos dos formularios y a fin de año no tienes que presentar ninguno. Okay? Después. Vamos a ver, esta, vas a presentar de manera anual, que sería un periodo que se comprende de enero a diciembre. Vas a presentar lo que es una declaración de renta, que es un resumen de todos los ingresos y gastos que tuviste todo, durante el mes. Y además, bueno, eh, hay un régimen especial, hay varios regímenes especiales, pero en este caso vamos a comentar el régimen, de, el régimen de simplificado, que es el que normalmente utilizan las pulperías, Macrobióticas, algunas licoreras, algunas algunos eh, centros que están especializados a cosas muy particulares. Entonces ahí ese régimen aplica de que las declaraciones de renta y de IVA se presentan cada tres meses y para hacerlo estás basado en lo que es, no es las compras. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante y además. Eh, además de todo esto, eh, esta, la, el régimen simplificado implica traer lo que es eh, renta y ventas, como les dije anteriormente. ¿Okay? Si tienen alguna consulta, pueden hacerla en este momento. Si no, vamos a continuar. Una vez de que estamos inscritos en tributación, ya podemos proceder a registrarnos con alguna de, nuestras, de las metodologías que existen actualmente para poder facturar. Ya ahora en Costa Rica es obligatorio tener facturación electrónica a excepción del régimen simplificado, que era el último régimen que les comenté anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos maneras de inscribirse a nivel de factura electrónica. Uno es por medio del sistema gratuito que tiene la TV y otro es por un sistema pagado. Hay una serie de sistemas que se encuentran en este momento a nivel local para que, que se pague una suscripción, ya sea por factura o ya sea por una anualidad, donde eh, tienes acceso a X cantidad de facturas. Esto nos permite tener reportes de toda la documentación que nosotros hacemos. ok ¿Qué es importante considerar cuando vayas a comprar un facturador o, o adquirir un facturador? Vas a tener que ingresar a la página del Ministerio de Hacienda a la opción que se llama Registro Único Tributario, y, perdón, vamos a, a ver el menú. Entonces, en el menú hay una opción que se llama Comprobantes Electrónicos, ahí vas a ir siguiendo los pasos. En el caso de que esta información todavía te queda un poquito eh, con duda, todas estas guías se encuentran dentro de la página del Ministerio de Hacienda y esos, algunos de esos links los vas a poder ver también en el manual que descargaste al inicio vas a descargar una llave criptográfica esta te va a decir que genere eh, te va a decir que vas a necesitar una clave esa clave son cuatro dígitos que puede ser uno dos tres cuatro y porque posteriormente los vas a tener que digitar en tu facturador entonces cuando vas a configurar el facturador vas a tener que tener una llave criptográfica que es un archivo que se genera automáticamente desde la página desde la página del ministerio de hacienda se genera un archivo ese no lo puedes abrir es como un linkcito donde trae todos tus datos y ese es el que vas a tener que pegar en el facturador y posteriormente te va a pedir el pin que es el que acabas de poner cuando estés configurando el facturador hay una parte donde te va a pedir contraseña esa contraseña no es la contraseña del ATV, no es la contraseña del facturador, sino que es la contraseña que registra tributación dentro del de sistema de ATV. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar también al área de comprobantes electrónicos y vamos a descargar la tercera opción que es la que dice contraseña. Entonces esa es la contraseña vas a darle a aceptar y ella va, va a descargar una serie de documentos que los ves a cada mano derecha y esos documentos eh, este documento trae unas claves unos códigos en, unos códigos para que los copies y los pegues en el facturador entonces cuando te pide comprobante eh, cuando te pide perdón cuando te pide contraseña le vas a poner esos números la recomendación es que ustedes le den copiar y pegar un word para que puedan guardar la información posteriormente esos son algunos de los pasos para que puedas tener una guía de cómo poder hacer la, el registro en la facturación electrónica una de las cosas que vamos a necesitar para facturar es el número del CABIS. encuentra tú cómo vamos a encontrar el CABIS? entonces el CABIS es el catálogo de bienes y servicios y este agrupa una serie de categorías de manera jerarquizada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un código de 13 dígitos que vamos a tener que ponerlo cuando vayamos a facturar. Por ejemplo, en mi caso, yo doy servicios profesionales de contabilidad y mi código Cavis es... Hay una serie de códigos Cavis que yo puedo utilizar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Puedo venirme a la página del de banco central, que es la que estoy poniendo acá, ese link de esa página lo pueden ver en el manual también y vamos a hacer vamos a buscar qué sé yo vamos a ponerle palabras claves las palabras claves normalmente en el sistema cabis no son tan exactas como nosotros lo vemos lo, lo tenemos entonces eh, puedo ponerle contabilidad y en contabilidad ya ya me va a aparecer algunas opciones es importante que ustedes tomen el dígito más grande que aparezca acá en la pantalla en la pantalla del banco central porque esa es la que al final vamos a poder utilizar dentro de el facturador si utilizamos un facturador que, eh, pagado no, algunos facturadores me van a dar una, una serie de opciones de códigos cabis eso facilita mucho entonces por ejemplo si dice eh, confección de bracles, como uno de los ejemplos que viene acá en la filmina entonces yo puedo ponerlo en mi facturador y posteriormente ponerle eh, elaboración de frenillos o el, el nombre más acorde a la actividad popular que se hace si tienen alguna duda igual si no continuamos una de las cosas y uno de los pasos que es importante de realizar es el, los permisos de funcionamiento. ¿Qué son los permisos de funcionamiento? Bueno, hay dos cosas. Cuando nosotros vamos a entablar alguna actividad, hablemos de dos situaciones diferentes. Uno, yo estoy haciendo un producto casero, un, un producto eh, puede ser comestible, y yo quiero posteriormente poner en mi residencia, puede ser, una ventanita para poder vender mi producto. Entonces, en ese caso, vamos a tener que hacer algunos de estos, todos estos pasos que voy a explicarles. No aplican para todo. Son, aplican, son importantes de realizar, pero ellos no son exclusivos para una u otra cosa. ¿Qué es lo que, primero que tengo que hacer? Entonces, yo tengo mi ventanita y yo, yo quiero hacer mi ventanita ya legalizada. ¿verdad? Entonces, yo voy a ir dirigirme a la municipalidad del lugar respectivo de la, de la provincia en donde me encuentro y voy a hacer una solicitud de uso de suelo. El uso de suelo es importante, recomiendo que se haga para... No solamente si ustedes van a legalizar un negocio, sino también si ustedes van a querer comprar un lote eh, para posteriormente construir y esa construcción tiene un objetivo específico. El uso de suelo te va, le, te va a decir cuáles son los usos o qué tipo de, de comercialización se puede hacer en ese lugar. Por ejemplo, si yo compro un lote en un residencial, y lo que voy a querer poner posteriormente es una pulpería o va a ser este una guardería, yo voy a pedir primero el uso de suelo para saber qué tipo de actividades puedo generar ahí. Entonces, vamos a pedir el uso de suelo, la municipalidad me va a decir, en este lugar usted puede poner, eh, hacer actividades, qué sé yo, de eh, recreativas, de fútbol 5, o que ellos te van a decir un poco ampliado, ¿qué es lo que puedes hacer? Una vez de que tú sepas que el lugar donde estás definiendo que vas a colocar tu actividad es apto para lo que necesitas, entonces ahí llenamos un formulario en el Ministerio de Salud donde vas a pedir un permiso sanitario de funcionamiento. ¿Qué es lo que dice? El Ministerio de, el Ministerio de Salud te va a decir estás completamente adecuado para poder ejercer este tipo de trabajo. Entonces, yo quiero poner mi venta de, de pancitos, yo ya sé que puedo hacer posteriormente una sudita en el lugar donde está, porque mi uso solo me lo permite, entonces procedo a sacar un permiso de, de sanitario de funcionamiento ante el Ministerio de Salud. Cuando ya tenga este paso, lo que pasa es que para hacer el segundo paso voy a necesitar el primer paso. ¿ok? Y posteriormente vamos a ir a pedir ya que me den la posibilidad de aperturar la ventanita ¿verdad? que quiero hacer en, eh, en este lugar. Entonces voy con los dos documentos anteriores a solicitar una patente municipal una vez que se tengan los dos temas anteriores. Entonces eh, son cosas diferentes. Es importante que si ustedes... Quieren saber algo para posteriormente comprar, comprar un terreno, posteriormente quisiera hacer esto, entonces pueden hacerlo con el uso de suelo. Inclusive si ustedes solamente quieren hacer los pancitos y ponerle su registro sanitario, entonces para eso vamos a necesitar el punto 2. Si tienen consultas, si no, vamos a continuar. Okay. Uno de los temas que va a ser importante a la hora de legalizarnos es la inscripción en la caja costarricense del seguro social, ya sea como trabajador independiente o como patrono. Es importante que ambos siempre se tienen que registrar de manera independiente. Por ejemplo, Sofía García va a registrarse como trabajadora independiente y también va a registrar la empresa. Entonces, lo que pasa es que la empresa posteriormente va a ser la que va a tener empleados contratados, entonces esa es la que posteriormente también vamos a tener que registrar como una sociedad o inclusive Sofía como trabajadora independiente y Sofía como dueña de una actividad, dueña de un negocio que tiene una serie de colaboradores. Se pueden hacer a nivel jurídico o a nivel o a nivel también es personal. Okay, ¿Qué vamos a hacer? entonces? Muchos de estos trámites se pueden hacer por medio de la página del, de la Caja Costa del Seguro Social, o si no, sea, en la página web, o si no, se apersonan directamente en las oficinas de ellos. Deben de tener, en el caso de registrarse como trabajador independiente, tres meses de eh, estar inscritos como eh, trabajadores, ...dentro del Ministerio de Hacienda porque te van a pedir un récord de cuánto a, han sido tus ingresos durante esos tres meses... ...y eh, empiezas a te van a pedir eso y posteriormente si vas a tener eh, empleados, entonces si vas a tener colaboradores... ...te van a solicitar la información básica de los colaboradores. ¿Cuál es la información básica? El número de cédula, la fecha de nacimiento, el tipo de profesión que están ejerciendo... Y además te van a pedir el salario, horarios, horarios de descanso. Entonces toda esa información la tienes que tener lista con anterioridad al ir a la caja. Además, cuando empiezan las funciones? Pueden haber empezado durante el mes, pero también puede que todavía la actividad de la empresa no se haya presentado. Cuando te registras como patrono, es importante que consideres que los primeros cuatro días hábiles del mes tienes que presentar una un, un reporte en la página del ministerio, de, perdón, en la página de la caja costarricense, donde vas a indicar cuál fue el salario que le pagaste el mes anterior a ese trabajador, cuánto, si hay alguna característica particular, que trabajó menos días, que estuvo incapacitado, X. Entonces, toda esa información se presenta mes a mes. Posteriormente, la caja te va a generar. Una factura que tienes que pagar entre los días 17 y 20 de cada mes. Si no tenemos consultas, continuamos. Declaraciones a presentar. Una vez que te has inscrito ante el Ministerio de Hacienda, es importante que se consideren estos tiempos de entrega, ya que son obligaciones que van a que que tener que quedar de manera regular. En los días 15 de cada mes vas a tener que presentar lo que es la declaración 104, que es el impuesto al valor agregado, la D-125, que aplica en el caso de que tengas alquiler, alquileres, estas dos se presentan de manera conjunta y en el caso de que sea régimen simplificado, se presentan dos declaraciones también, una de IVA y una de renta, pero cada tres meses. Eh, hay que considerar que una vez al año se presenta la declaración de renta y la declaración de resumen de 151, el resumen de proveedores y de clientes, esa declaración ha tenido una, un cambio. Entonces, si tienes todas estas compras realizadas por medio de factura electrónica, tienes todos los respaldos, no es necesario que la eh, presentes, porque los documentos electrónicos que tienen ya lo han ya lo han registrado por decirlo así, entonces esa declaración se, se omitiría, solamente estaría prácticamente vigente para lo que son régimen simplificado. Otra de las cosas que es importante considerar cuando somos o trabajadores o contribuyentes físicos o jurídicos es que las personas físicas y jurídicas tienen las responsabilidades que indiqué anteriormente, pero las Empresas jurídicas, las sociedades, eh, van a tener otro tipo también de declaraciones, son adicionales a las que indiqué anteriormente. Anualmente hay que pagar un impuesto a las sociedades, que normalmente las fechas son febrero de cada año. La sociedad también debe presentar anualmente, que este normalmente nos va tirando la pauta, el Banco Central, y es una declaración que se llama Registro de Transparencia, en esta es donde vas a actualizar la cantidad de acciones y los dueños de acciones de cada una de la, de la sociedad que tengamos. Y además un timbre de educación y cultura que se va pagando normalmente el 31 de marzo. Es importante que tengas estos. Para el punto 2, que son la, el registro de transparencia, se va a necesitar firma digital. Esa firma digital es solamente para el representante legal. Las sociedades en sí no tienen una firma digital, sino que es el representante legal. Aplica muy similar a lo que aplica en el Ministerio de Hacienda. Consultas, si no tenemos consultas, vamos a continuar. Y ya casi vamos a ir concluyendo. Y una de las cosas importantes que quiero comentarles son las diferencias entre los diferentes regímenes que existen actualmente. Existen cuatro regímenes en los cuales nosotros podemos adaptarnos. Uno, que es el más conocido, que es el régimen tradicional. es, sí, yo soy una profesional independiente, me registro como mis servicios de contabilidad y en ese caso, normalmente voy a tener, siempre voy a tener que pagar el IVA, siempre voy a tener que presentar mis declaraciones de renta de manera regular, de manera mensual. Está el régimen simplificado, el régimen simplificado, aquí se sí les voy a hablar un poquito más, el régimen simplificado tiene diferentes características. Una de ellas es que ellos presentan sus impuestos, declaraciones de impuestos tres, cuatro veces al año de manera trimestral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se acumula lo que es enero, febrero, marzo y el 15 de abril presentan la declaración. De IVA y de renta se presentan juntas y tiene una particularidad y esa particularidad es que no se, basa, no, no se basa en ventas, en facturas realizadas, sino en compras. Este régimen no tiene la obligación de tener factura electrónica, de emitirla, puede emitir un documento a mano, puede emitir un, un comprobante de la caja registradora, y está avalado por el Ministerio de, de Hacienda de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este régimen? Que no todas las personas se pueden adaptar a él. ¿Por qué? Porque tiene una serie de requisitos. una de ellas es que no puede tener más de 10 empleados, no, tiene que, no puede tener ventas mayores de X monto durante el año... Y siempre tiene obligaciones. La obligación, ¿cómo hacer? Y esa no les he comentado, es que va a basar sus compras. Entonces, ¿qué pasa? Que tomo las compras de los tres meses, en este caso que les comenté, enero, febrero y marzo, sumo las compras que he realizado sin el IVA y esa información la coloco en la declaración y automáticamente el sistema me va a decir cuánto es la tarifa que tengo que pagar. Entonces este régimen es muy utilizado para panaderías, pulperías, macrobióticas, inclusive eh, la parte de taxistas, utiliza un, una metodología muy parecida. El régimen especial de bienes usados, este, en este régimen es eh, per, eh, empresas, personas que se encargan en la parte prácticamente de comercializar artículos usados, ya sea eh, reciclaje, puede ser esa parte de reciclaje, o eso es relativamente nuevo, y si se adaptan a este, a este régimen, tienen que hacerlo y continuar durante dos años mínimo. ¿Okay? Y está el régimen especial agropecuario, que ese régimen es bastante nuevo, empezaron a tener obligaciones hace poco, y posteriormente él tiene una serie de características diferentes a la hora de presentar sus declaraciones, ya que son las personas que se encargan del área de agricultura, ganadería, y hay unas características diferentes para este régimen. Consultas, ok. Si no tenemos consultas, vamos a, a ir finalizando. Y dentro de información que quiero dejarles por acá, es que todos los trámites los podemos hacer de manera personalizada. Y acá les tengo un poco, algunos costos aproximados en colones de lo que puede costar alguna actividad por ejemplo, si yo voy a, a querer inscribirme a un sistema de facturación electrónica, lo puedo hacer y voy a tener que pagar, puede ser por factura o puede ser de manera anual. Eh, los costos han estado variando porque ya se les cargó para ellos el IVA, pero entonces ven, tienen acá un ejemplo de, de cuáles son los costos que van a, a tener que pagar directamente ante la entidad en la que están ejerciendo. La solicitud. En los que van a tener que hacer pagos va a ser cuando usamos, us, hacemos solicitud de permisos de funcionamiento, cuando vamos a hacer inclusive registros sanitarios. Y es importante que tengan eso claro porque así no van a hacer, a sentirse que todas las cosas se pueden hacer solamente por intermediarios o que todas las cosas tienen un precio y que son un poco inalcanzables de hacer. Para ir concluyendo y, y parte de lo que se quiere con esta charla es que ¿por qué es importante que legalices tu negocio? Es importante porque te va a permitir ampliarte a nuevos mercados. No vas a estar solamente en la informalidad sino que ya vas a estar un poco más relajado de que puedes hablar de tu negocio, emitir un documento donde inclusive si antes solamente le vendías a la familia ahora vas a poder venderle a empresas, asociaciones... Inclusive personas que también van a poder comercializar tu producto. Vas a ver de una manera prácticamente que obligada los resultados periódicamente. ¿Por qué? Porque como vas a tener que presentar declaraciones mensualmente, entonces vas a ver cuánto fue lo que vendiste, vas a ver cuánto es lo que realmente ganaste durante ese mes y qué ajustes vas a tener que ir haciendo porque vas a ir llevando una trayectoria un poco más continua de todo esto. Vas a poder acceder a diferentes planes de capacitación, a diferentes, inclusive, eh, temas de pymes, temas de créditos, temas de aceleración, donde eh, muchas empresas ya los están dando a nivel público, a nivel bancario privado, a nivel también bancario eh, privado y público también los están dando. Okay. vas a tener la oportunidad de poder contratar personas de manera legalizada, vas a poder dar, la, dar trabajo a otras empresas, y eh, lo otro es que vas a poder ser parte de la economía circular, donde puedes vender, puedes dar trabajo, y también, por supuesto, ayudas a, a la, al país... Y también uh, para poder empezar a generar diferentes negocios. También te tiras a otros mercados a nivel internacional y nacional. ¿Okay? Y por último quería dejarles una frase que dice Walt Disney, que es la forma de emprender algo es dejando de hablar de ello y empezar a hacerlo. Entonces con esta charla lo que quiero decirles es que es fácil, no es fácil, pero sí es importante que, con las personas adecuadas y con la información adecuada, te animes a formalizar tu negocio. Muchas gracias.